Nos vamos a revisar informaciones hasta la sede de gobierno donde mineros de la Choquia, tras ganar una acción popular al alcalde de La Paz Luis Revilla por el tema de la basura, nuevamente presentan un memorándum ante la fiscalía donde le exigen a la autoridad de que cumpla con sus obligaciones en el tratamiento de la basura. Ya tenemos conocimiento de la acción popular, hemos presentado en el en 29 de enero del 2019. Eh, donde hemos ha venido a favor de nosotros, de los trabajadores, porque hemos juntado con nuestro representante que es Simón Judas Zapasa, en el tema de, en contra del, del, del, del alcalde Luis de Villa por el tema de la basura. Tras el deslizamiento que se suscitó en el mes de enero en La Paz, mineros de la mina Chocla ganan acción popular al alcalde Luis Revilla por el tema de la basura y ahora presentan un memorándum ante la Fiscalía Departamental para exigir al alcalde Paseño cumpla con sus obligaciones ante el problema ambiental que vivió La Paz. Hemos presentado un, un memorial en contra del. De, un, un, ¿Cómo se llama? Un, una denuncia en contra de, de, del alcalde Luis Revilla. Por, por el incumplimiento de, de, de deberes y otros, por el caso del de, de de, de llama del depósito de desayuno sanitario de Alpacoma, es lo que hemos presentado hoy. hoy. Los mineros de La Choglia aseguran que fue una decisión patriótica en agradecimiento a que el pueblo paseño los cobija y les da una olla común en las puertas del Ministerio de Trabajo. En su lucha para hacer justicia en su demanda laboral exigiendo el cumplimiento del amparo constitucional también ganado contra el propietario de la empresa Mini Company de Carlos Iturralde donde exigen la restitución de los servicios básicos, la atención de salud y dejar sin efecto el desalojo de las viviendas ubicadas en el campamento. Y como hemos visto todo esto, hemos, hemos, hemos denunciado a, a, a una acción popular en contra de Sevilla, por el, por el, por, por... agradeciendo también a, a la población de La Paz que nos han apoyado con nuestro casco solidario y... Por temas de base y por, y por lo que había muchos, como se dice, eh, muchas enfermedades que hay ¿no? en el en, en, en agradecimiento a la población de, de, de la pasividad. Ya son dos amparos que son ganados por este sector de los mineros y señalan que son a dos personajes políticos. Hablamos de Carlos Iturralde, de El ADN y Luis Revilla de Sol.bo, donde lo único que piden es el cumplimiento de sus demandas y no afectar al medio ambiente.